Si se fijan, vamos a tener una cocina externa alrededor de la piscina y también un área de bar externo alrededor de la terraza. Los espacios que son diurnos, como son la terraza, que también son espacios de contemplación donde vamos a estar mucho tiempo, están orientados principalmente al sol, específicamente para las horas de su uso, como son 11, 12 del mediodía, 3 de la tarde. En la doble altura es muy importante que esté adosada a la escalera, de manera que cada vez que subimos o bajamos la escalera, pues tenemos contacto con las áreas sociales y la piscina.